Bueno, mientras se van sumando, les damos una fraterna bienvenida al tercer encuentro de Enseñar con Wikipedia. Para quienes se suman por primera vez, este encuentro hoy nos encuentra en, básicamente en un día muy particular, porque Wikipedia en español cumple 20 años, así que por eso nos están viendo ya directamente con ese mensaje de bienvenida. Y también es un, es un encuentro interesante eh, para quienes ya vienen sumándose, porque hoy vamos a trabajar especialmente eh, en el tercer cuadernillo de la serie Enseñar con Wikipedia. Eh, para quienes no estuvieron antes, el seminario eh, es una continuidad que va trabajando en los eh, cinco cuadernillos de la serie, eh, hoy estaríamos en el cuadernillo número 3 y tenemos especialistas que luego vamos a presentar, que van a acompañarnos en el análisis, porque el cuadernillo de hoy se trata sobre investigando en Wikipedia, es decir, eh, toda la experiencia investigativa para llegar a, a la construcción de información en Wikipedia, siempre de una perspectiva pedagógica. Así que, eh, un poco la idea es eh, situarnos desde ese proceso puntual que tiene mucho que ver con cómo construimos eh, el recorrido para luego eh, publicar contenido o actualizar contenido en la Wikipedia. Antes de iniciar, vamos a, a compartirles un pequeño videito eh, para bueno a compartir este aniversario de los, 20, de los 20 años de Wikipedia. Así que, si me dan un segundito. Este hermoso video lo hicimos desde Wikimedia Argentina, que es el capítulo local eh, del, que representa los proyectos Wikimedia, donde trabajamos Flor y yo, obviamente, y el que abraza al programa de Educación y Derechos Humanos, y el video está creado a partir del testimonio de un montón de personas que hacen posible eh, que Wikimedia Argentina desarrolle eh, todos los proyectos que desarrolla a nivel nacional y también a nivel regional. Así que por ahí van a ver caras conocidas, e incluso para quienes participaron del encuentro pasado, a Julio, que es el docente que invitamos a, a, a compartir su testimonio. Así que brevemente, para um, brindarle su tiempo a los 20 años de Wikipedia, les comparto el video. En 2001 nadie habría pensado que la principal fuente de consulta de la humanidad pudiera ser una enciclopedia libre, abierta y colaborativa, donde cualquiera puede participar. Este 20 de mayo, Wikipedia en español cumple 20 años. Wikipedia para mí es un espacio de aprendizaje. Es como un gran libro, un libro que no tiene fin. Que supera las fronteras geográficas. Es información al instante y estés donde estés. Es una autopista que me conduce de manera ágil, precisa y por atajos. Porque tiene que ver con el contenido global, tiene que ver con el cambio permanente que tienen los saberes, con la construcción colectiva. A través de estas dos décadas, Wikipedia fue creciendo y permitiendo la democratización del conocimiento. Wikipedia somos todos y todas colaborando en conjunto y acercando el saber cada vez a más personas. Wikipedia dejó de ser un espacio de ir solamente a buscar algo, sino también empezó a ser un comienzo, un lugar donde yo podía intervenir, sumar, ver qué faltaba, aportar. Comprendí que el trabajo comunitario entrelazado y en red nos permite crear otro tipo de conocimiento. Que había que leerla con una mirada crítica como cualquier otra fuente de información. Wikipedia significa hoy, creo yo, la posibilidad de mostrarle al mundo que podemos construir consensos sobre cuál es el conocimiento que compartimos. Wikipedia es un proyecto en constante crecimiento. Cada vez más personas voluntarias eligen participar en la construcción de un conocimiento libre y colectivo. Y vos también podés ser parte. Espero que sea un espacio cada vez más democrático, más equitativo, más plural, más diverso. Lo que espero de acá adelante en Wikipedia es que todas, todos y todes, nos hagamos cargo, intervengamos, seamos parte. Que sea apto, accesible y cercano para las personas con discapacidad. Lo que espero de Wikipedia para el futuro y lo que celebro de estos 20 años de Wikipedia en español es esa posibilidad. Haber construido un espacio en el cual aún desde diferentes miradas se puede construir. Sensuar, qué es aquello que tenemos en común. Si tengo que resumir y sintetizar qué es Wikipedia para mí, es un espacio para habitar. Es un, un proyecto con el cual vale la pena comprometerse. Así que, muy feliz cumpleaños Wikipedia. Feliz 20 años. Wikipedia somos nosotros y nosotras. Y sos vos. Wikipedia es más acceso, más cultura, y más conocimiento para todos y todas. Bien, bueno. Feliz año Wikipedia. Eh, sin más, voy a dejar de compartir, así le hacemos el pase a Flor para que presente a, a nuestros invitados más que especiales en este día de los 20 años, y muchas gracias a todos, todas y todes por sumarse hoy. Bueno, Luli, muchas gracias. Bienvenidas nuevamente a todos y a todas. Gracias por los mensajitos que iban por el chat. De ahí estamos, la verdad, que súper contentas hoy en este día de celebración. Así que gracias a ustedes también por estar, porque mucho de lo que pasa en Wikipedia tiene que ver con el ida y vuelta y lo comunitario. Así que sin, sin ustedes no podríamos hacer estos espacios tampoco. Eh, bueno, mensaje solamente de... de cotidiano, les paso de nuevo el link para la asistencia, para quienes quieran sumarse eh, a, a registrar la presencia va por el chat. Eh, y bueno, les presento a nuestros y nuestras invitadas de hoy. Eh, hoy vamos a charlar eh, con Manuel Becerra, Manuel es profesor y magíster en Historia, y da clases en secundaria, en el nivel de formación docente y también en universidades públicas. Eh, se ocupa de reflexionar sobre diferentes aspectos del mundo educativo en portales y diarios, y además es autor del blog FueLaPluma.com. Eh, también nos va a estar acompañando Cecilia Vázquez, ella es educadora y miembro del equipo de educación de Chequeado, es directora de una carrera en formación docente e interesada en la investigación educativa. Cecilia además estudió ciencias de la educación en la UBA. Eh, así que bueno, les dejamos con Cecilia y con Manuel. Eh, recuerden que van a estar muteados y muteadas, pero cualquier intervención o pregunta que quieran la pueden ir haciendo por el chat, y con Luli vamos a ir registrando eh, sus intervenciones para poder charlar un poco. Así que Manuel, ya te dejo a, a vos. Bueno, muchas gracias este, Flor, gracias por la invitación a Wikimedia. Este, felicitaciones a Wikipedia por, por los 20 años que efectivamente eso que decía el video, en 2001 quién iba a pensar que íbamos a contar con, con esta herramienta a nivel global, colaborativa, colectiva, es un, un hermoso proyecto y nada, felicitaciones. A todos. Este, gracias Cecilia por, por, por estar acá también, para compartir el, este, este momento y a todas y todos ustedes. Eh, yo voy a compartir ahora la pantalla para, para un poco arrancar la presentación eh, que tiene que ver con el cuadernillo 3 de enseñar con Wikipedia, que es eh, sobre investigar en Wikipedia. Este, vamos a ver, porque nunca... Ahí está, ¿verdad? Sí. Suelo usar yo, entonces veo <ríe> que no tengo demasiada idea con eso. A ver ahí. ahí se ve bien, Mario. Ahí se ve bien, fantástico. Eh, bueno, como decíamos, como les decía... Eh, la idea era conversar un poco sobre la investigación en Wikipedia, como, como se, se aborda digamos, en el Cuadernillo 3. Eh, ahí de, de, digamos, se abordan algunas cuestiones vinculadas a las ciencias sociales. Yo quería arrancar un poquito, eh, contextualizando un poco la forma que nosotros tenemos muy naturalizada de pensar la ciencia y de pensar lo real. ¿cierto? No hay ciencia neutral, ni siquiera las formales y las naturales, ni siquiera la matemática, ni siquiera la física o la química, podemos decir que sea neutral u objetiva, por ahí es una palabra que, que es más accesible. Las ciencias sociales entran más en esta discusión acerca de su objetividad o su neutralidad, pero las ciencias formales y las naturales tampoco, porque en general... Eh, quienes se dedican, los científicos y científicas que se dedican en las ciencias formales, y exactas y naturales, eh, están abordando en general algún, problema que está, algún tema que está socialmente problematizado. Nosotros estamos en este momento en la pandemia, siendo testigos de una situación muy tremenda, digamos, en lo que hace, en lo que hace al diseño, desarrollo, producción y comercialización y distribución de las vacunas vinculadas eh, al COVID. Entonces, nos, en, en un año y pico, más o menos, se desarrollaron una serie de vacunas, o sea, una competencia global entre laboratorios para desarrollar vacunas. El COVID es un tema socialmente problematizado, globalmente problematizado, por lo tanto, hubo científicos, un montón de científicos y científicas, que se abocaron al diseño de una vacuna que solucionara parte de las problemáticas de la pandemia. Sin embargo, bueno, perdón, así como hay un montón de científicos y científicas abocados a eso, hay otros problemas vinculados a enfermedades que circulan que no son un tema socialmente problematizado, por ejemplo, el mal de Chagas. Hay una cuestión ahí de clase, por supuesto, también, que, que, que opera, ¿no es cierto? El Chagas es una enfermedad que circula, digamos, en, en ciertos ámbitos rurales, y semiurbanos este, de Sudamérica, pero no tuvo un avance científico, como hemos visto, el tremendo avance científico que tuvo, una enfermedad que tiene, o que fue descubierta, digamos, hace dos años aproximadamente. Sin embargo, el Chagas, que sabemos que existe hace muchísimo tiempo, como, como una enfermedad que afecta a, a, algunos, a algún porcentaje de, de poblaciones en, en América del Sur, no, ha de, no se ha desarrollado una vacuna. Eso, con eso volvía a estas cuestiones de los temas socialmente problematizados. La ciencia, en este caso la bioquímica, ¿no? el desarrollo de medicina, el desarrollo de medicamentos, está situado históricamente, está situado socialmente. Y quería hacer esta intro por, por, esa, por ese mundo, digamos, científico, tal vez yendo incluso un poquito más atrás. Nosotros esta manera que tenemos de dividir lo social de lo natural o lo social de lo formal, también forma parte de, un, de una forma de, de, de encarar y de pensar la realidad occidental, ¿no es cierto?, que, que, que arranca a partir de los siglos XVII, XVIII con la ilustración, que arranca separando a Dios de lo, de lo natural, digamos, lo sobrenatural de lo natural, y después dividiendo lo social de lo natural, formal, exacto. Y esta es una forma de entender la realidad occidental, que también podría ser objeto de reflexión de la antropología, de hecho lo es, hay un autor que se llama Bruno Latour, que, que labura de esta manera, porque la antropología tradicionalmente ha trabajado, por ejemplo, sobre las cosmovisiones que tienen algunas, algunas comunidades, que están un poco más separadas ¿no? de, los, de, de los circuitos globales de cultura, entonces dice, uy, mirá, vinculan los ciclos de cosecha con la religión. Bueno, es una manera posible, digamos, de pensar los ciclos de cosecha. En Occidente nosotros nos hemos acostumbrado a separar una cosa de la otra y hemos tenido todo un desarrollo de epistemología que ya está separado de eso. Pero eso no necesita, o sea, eso es histórica y socialmente situado. Las ciencias naturales también, por lo tanto, están históricas y socialmente situadas, se investigan cuestiones que están socialmente problematizadas, y yo quería arrancar por las ciencias naturales porque en general son en, en los discursos ¿no? más que circulan, mucho menos objeto de escrutinio de parte de quienes dicen, bueno, pero eso es una opinión, pero eso es una opinión interesada, eso, eso es una opinión subjetiva, sin, sin ir, por supuesto, a situaciones donde directamente hay empresas gigantescas que financian investigaciones que seguramente le van a dar bien a esas empresas gigantescas. Y viceversa. ¿No? En, en, en algunos lugares donde, por ejemplo, hay reclamos ambientales en función de la minería, y hay personas que participan de esos reclamos, y algunos se pone a investigar sobre los efectos de la minería en, en tal o cual espacio, bueno, probablemente ya su, su, su situación de enunciación lo lleve a sacar determinadas conclusiones, este, o a ser más, un poco menos receptivo, así como alguien que fue contratado por una empresa minera, y así sucesivamente, más allá de estas cuestiones que están como más condicionadas, quería arrancar por las ciencias naturales y todos los condicionantes que existen a eso, ¿no es cierto? Las ciencias sociales y la historia, en las ciencias sociales en general y la historia en particular, son mucho más objeto de, de este escrutinio, de este cuestionamiento, de decir, bueno, pero son opiniones, son, son, son opiniones de, algún, de una persona, opiniones interesadas de personas. Y no. Digamos, las ciencias sociales en general, y la historia en particular, tienen un método de trabajo como disciplina científica. Por supuesto que es un método diferente del de la biología, del de la física, y, y etc. Por supuesto que es un método diferente porque estamos hablando de otro tipo de esferas de lo real. De nuevo, occidental, donde separamos lo natural de lo social, etc. Entonces, los consensos a los que se arriban desde, la, desde el campo historiográfico, desde, la, desde el campo científico de la historia, no son opiniones al aire, sino que son argumentos e hipótesis fundamentadas. Esos argumentos e hipótesis deben ser fundamentados con un método, como decía antes, vinculado a las fuentes, que es algo que después voy a, sobre lo que voy a volver. Entonces, esto es importante tener en cuenta. Cuando uno habla del pasado, que en todo caso es el objeto de la historia, y los distintos objetos del pasado, ¿no? la última dictadura militar, este, el peronismo, los golpes de Estado, la formación del Estado argentino, la Revolución de Mayo, y así podemos seguir yendo hacia atrás, en el caso de Argentina, si hablamos desde la historiografía, o sea, desde la disciplina profesional, científica de la historia, en realidad no deberíamos estar emitiendo opiniones, sino basarnos en lo que... los las hipótesis que han sido consensuadas para leer determinadas, determinados fenómenos y determinados procesos del pasado. ¿Cómo se construyen estos, estos consensos y estas hipótesis? Bueno, hay publicaciones que se van, o sea, los historiadores y las historiadoras van investigando sus objetos, van publicando artículos, van presentándose en congresos, así se forman debates en función de esos objetos que se están estudiando, distintas comunidades de historiadores e historiadoras que estudian el mismo objeto, la guerra del Paraguay, este, la, la década del 30 y la intervención del Estado, la presidencia de Marcelo T. De Alvear, o eh, las, las conformaciones políticas de los pueblos originarios durante la organización del Estado, que es a lo que voy a comentar ahora, debaten, discuten, y en función de esa discusión que se va dando a lo largo de los años en, en con este método de trabajo, basado en fuentes, publicaciones, y, y, y, y, y refutaciones, y idas y vueltas, se van llegando a determinados consensos en los cuales podemos decir que algunas, en algunas cosas estamos en general todos de acuerdo. Por ejemplo, en el caso de la Revolución de Mayo, por poner un ejemplo chiquitito, una hipótesis de lectura sobre la Revolución de Mayo tenía que ver con las invasiones inglesas como antecedente central en la militarización de, las, de, de, de, de los sectores populares en la Ciudad de Buenos Aires, apoyando a la oficialidad que a su vez estaba en alianza con sectores comerciantes y funcionarios del propio reinato. A esta altura del partido ya es algo consensuado, estamos prácticamente todos de acuerdo en la importancia de ese fenómeno para... Como antecedente de la revolución de Mayo. En algún momento fue discutido, pero ahora estamos bastante de acuerdo todos en que sí, eso fue un antecedente importante. No sé cómo vengo de tiempo, porque ya estoy directamente perdidísimo. No sé cómo, cómo estamos. Bien, bien Manuel. Pero ¿cuánto me queda? Yo, para tener una idea. Un, un ratito. Venimos bien, igual. Si querés. 15 minutos más, ¿te parece? Perfecto, Tampoco seas el historiador que se va por las ramas, porque no, pero <ríe> podés expresarte. Necesitaba un número, necesitaba un número. Bien, al final cuantitativo, lo cuantitativo, ¿viste? Manda. Es un tirano, la, la tiranía de la, de, de, del número en el siglo XXI. En el cuadernillo 3 de, de Enseñar con Wikipedia eh, aparece. Me he nombrado y analizado, por ejemplo, el artículo Organización Nacional en Argentina. Los consensos que tenemos al día de hoy sobre eso es que esa organización nacional, uno de los objetivos que tenía era la inserción de Argentina en el esquema, en el mercado global capitalista, desde un marco ideológico liberal. Esto que nosotros estamos diciendo, esto que yo estoy diciendo ahora, que es un consenso historiográfico bastante extendido, para analizar ese periodo que en el artículo se, se, se periodiza desde, mil, desde el, la caída de Rosas en 1852 hasta 1880, en general es el periodo que se suele tomar para darle ese nombre a la organización nacional. Hay una cuestión que ahora es, comienza a ponerse en discusión que tiene que ver con la aproximación estadocéntrica que ha hecho la historiografía sobre la organización del Estado. Entonces, siempre fue mirado, siempre ha sido mirado ese proceso tradicionalmente, por lo menos desde la década del 80, que es cuando la, la historiografía en Argentina se empieza a profesionalizar de manera ya continua al día de hoy, se ha mirado en los 80 y en los 90 desde un lugar como, como medio teleológico, o sea, parado en el fin del proceso, viendo cómo se organizó el Estado. Me paro en el final del proceso, en 1880, y miro hacia atrás, lo cual, en historiografía, es un poco un problema, porque uno se para con el diario el lunes, a mirar el proceso que acaba de pasar. Cuando en realidad lo que hay que mirar es, paso a paso, cómo se fue dando ese proceso. Entonces, empezó a ser un poco cuestionada esa mirada. Y empiezan a haber discusiones, y entonces en esas discusiones empiezan a aparecer, esto que yo había mencionado antes, estudios de otras disciplinas también, que, que un poco dia que dialogan, por supuesto, con la historia, que es, bueno, ¿y cómo se organizaban los pueblos originarios en la frontera sur? Que aparece, uy, me fui, en la frontera sur, que aparece ahí en el mapita, este es el mapa que está en el artículo de Organización Nacional, me pareció muy interesante, porque muestra también cómo se construye históricamente un mapa. Este es un mapa de 1855, o sea, recién derrocado Juan Manuel de Rosas, con la provincia de Buenos Aires separada del resto de las provincias, aunque ahí figura como parte de la Argentina. Eh, y aparece la Patagonia como un territorio que no tiene digamos, ocupación de parte de ningún estado. Aparece Paraguay, Uruguay y Chile como parte de la región. Este. Y una de las discusiones que se empieza a dar a partir de esta mirada tan estadocéntrica Que, que, que ha tenido el periodo de organización nacional como, como, como objeto de análisis Es bueno cómo se organizaban los pueblos originarios en las zonas de frontera Para discutir, negociar o entrar en conflicto con las fuerzas estatales pero no mirado desde los esquemas estatales, sino bueno, a ver, ¿cómo, cómo hacían para organizarse? No, no eran... Está la figura del malón, obviamente, mirada desde este lado de la frontera. Son malones, son salvajes, son todos unos locos, vienen y se llevan cosas y se van. No. Lo que empieza a aparecer con las últimas investigaciones historiográficas es que de aquel lado de la frontera había una organización, había un esquema organizado políticamente, para, en todo caso, eventualmente, hacer malones. Pero había una organización, que por supuesto no tenía nada que ver con la organización estatal. Eran otras formas de organización política, otras formas de debate, otras formas de asamblea. Todas estas discusiones que yo les estoy contando, eh, vinculadas al, al campo historiográfico, se reproducen de alguna manera, no de manera institucionalizada, porque Así funciona Wikipedia, no está institucionalizada desde el campo historiográfico en el caso de los artículos que hacen referencia a la historia, sino desde la colaboración, digamos, de distintos usuarios, ¿no es cierto? Y ahí se, produce, se producen una serie de debates. Ahora, después voy a retomar un poquito esto. El otro artículo que, que me interesó, digamos, estos son los nombres que llevan los artículos Organización Nacional, entre paréntesis Argentina, y Terrorismo de Estado en Argentina en las décadas de 1970 y 1980. Estos son los nombres de los artículos propiamente dichos. Eh, hace un rato hablábamos con Luli con, con Ferrante esta cuestión del de el tremendo volumen de discusión que tiene el artículo de Terrorismo de Estado a diferencia del de la Organización Nacional. Es feroz el nivel de discusión. El, la discusión ustedes la pueden ver en Wikipedia. Voy a dejar de compartir esta pantalla para mostrar eh, la otra. Esperen que vaya a esta parte. ¿Se ve? Mi... No. Ahora, ahora, ahora estás en el de discusión de organización nacional. Exactamente. Acá está el artículo, acá a la, arriba a la izquierda, ustedes tienen eh, la solapa del artículo, donde está todo el artículo propiamente dicho, ¿no? todo el desarrollo del artículo, con todos sus links, con todas las formas más o menos que reconocemos intuitivamente de cómo está organizada Wikipedia, y al lado hay una solapa que es la de discusión. O sea, ¿Cómo se fue armando? Eh, cómo se fue armando entre los distintos usuarios este artículo de organización nacional. Y vemos ahí, bueno, una serie de precisiones este, vinculadas al artículo Organización Nacional. Esto para echar un vistazo rápidamente. Esto se puede ver en todos los artículos de Wikipedia. Digamos, cómo se fueron armando las distintas entradas. Voy a ir al de terrorismo de Estado. En Argentina, acá tenemos todo el artículo, que es muy extenso. Comentábamos también con, con Luli esto de que son 70 páginas si uno se la baja. O sea, es, un, es, es, es una tesis en, en, en ciernes. Y está la toda para el artículo. Y si vamos a la, a la parte de la discusión, esperen que, y acá a la derecha tienen los periodos, para mirar la discusión, el último es este, hasta 2020. Miren lo que es el índice solamente. Y ahí va. Esto es la discusión en torno a la categoría terrorismo de Estado entre los 70 y los 80 en Argentina. Tremenda discusión, incluso con un lenguaje medio picante por momentos. Este, ahí aparece el Edesma como, como partícipe civil, fuente no Bueno, hay una, toda una discusión, discusión sobre la cantidad de víctimas. O sea, es bravo, por supuesto, este, esta discusión de este artículo. Ahora después voy a retomar por qué, es un poco novedad, pero bueno, cuáles son las problemáticas que inciden en esto. No? Volviendo un poco entonces al a lo que decía antes, quería un poco visitar esa parte de la discusión, y como eh, me olvidé de mencionar una cuestión, el artículo de terrorismo de Estado está señalado como un artículo de gran calidad por, por, por su formato, por su desarrollo, por el vocabulario que utiliza, por la forma en que está narrado, o sea, la propia Wikipedia considera que ese artículo está muy bien hecho, es de mucha calidad, con una discusión atrás brutal al respecto, que de alguna manera emula la forma en que se dan las discusiones en el campo historiográfico, en este caso. Por supuesto, como dije antes, de manera no institucionalizada. No hay un esquema global de validación científica, ¿no? de, de, de revistas especializadas con ISSN y toda la historia, sino usuarios de Wikipedia, pero aún así en la colaboración que se va desarrollando a lo largo del tiempo, se va llegando a un artículo que, a pesar de eh, la delicadeza que es el, el, el, el tema terrorismo de Estado en Argentina, se considera de gran calidad. Y yo quería traer algunas discusiones que existen en torno al terrorismo de Estado en Argentina en el campo historiográfico. No discusiones, por ejemplo, que tienen que ver con el número de víctimas, porque eso no está discutido en el campo historiográfico, no es una discusión, porque en realidad lo que faltan, y eso lo voy a retomar sobre el final, son pruebas. Justamente sobre la cantidad de víctimas, porque al no haber pruebas, porque quienes desarrollaron el accionar del terrorismo de Estado, los responsables del terrorismo de Estado, han decidido callar ante la pregunta de cuál es el número certero de desaparecidos, Está la cuestión de, de, de los 30.000 desaparecidos, pero nadie discute que ese número 30.000, en realidad, tiene otro origen. Está basado en, un, en una cuestión estadística fina. Tiene otras razones de ser que tienen que ver con una reivindicación y con una estimación que han hecho otro tipo de organizaciones. Y ahí voy con esto de una discusión muy importante que tiene que ver con cómo se nombra al crimen estatal. ¿Genocidio? ¿Terrorismo de Estado? ¿Crímenes de lesa humanidad? Esta es una discusión que está hoy en el campo historiográfico, que no es que, que no se trata de eh, defender el accionar de la última victoria militar. Quienes eligen una u otra categoría no, no quieren hacer más light una cosa. La cuestión es qué tan pertinente es llamarle crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, cuando crímenes de lesa humanidad es una categoría jurídica, o qué tan pertinente es llamarle genocidio, cuando genocidio tiene otras implicancias que no se cumplen estrictamente en el caso del terrorismo de Estado en Argentina. El genocidio fue reivindicado, eh, como, como mejor dicho, la palabra genocidio fue elegida por organizaciones de derechos humanos. La cuestión es, dentro del campo historiográfico, ¿es pertinente llamarle genocidio? Ahí hay un debate. Hay un debate abierto sobre eso ¿Cómo nombrar al crimen estatal de esa época? Otro debate es cómo caracterizar al régimen. ¿Dictadura militar? ¿Dictadura cívico-militar? ¿Dictadura cívico-militar eclesiástica? Y le vamos agregando adjetivos. ¿Por qué la dictadura, le llamamos cívico-militar eclesiástica a la del 76 al 83 y no a la del 55-58? O la del 30-32. O era el, el 43-46. Todas las dictaduras argentinas tuvieron participación civil. Por supuesto. De hecho, la última dictadura militar, tengo entendido que tenía un, una, un poco más de participación civil, pero en realidad hubo ministros civiles en todas las dictaduras. Y eclesiástica, bueno, tenemos que mirar cuál fue la, parte, la, la, eh, la, la actitud de la cúpula de la Iglesia Católica Argentina frente a cada dictadura, y ahí podemos mirar los apoyos y ver... Bueno, ahí hay toda una cuestión. ¿Cómo se caracteriza el régimen? Ante esto, que, es un, que son debates abiertos, yo lo retomo de un artículo de Marina Franco, que es una excelente historiadora, este, y ahí les pongo el, el nombre del, del artículo, que está disponible en internet, lo pueden googlear, eh, donde presenta... Estas discusiones. Presenta las discusiones, ¿no? No, no, no se inclina por una cosa u otra. Presenta las discusiones. Bueno, por supuesto, eh, yo ahí elegí una foto que a mí me resulta, a mí particularmente, me resulta muy interesante todo, todo el, el, el entramado mundial de fútbol con la dictadura militar, ¿no es cierto? El, el, la final jugándose en la cancha de River, a cinco cuadras de la ESMA, en el momento del pico del terrorismo de Estado, y, y, y, y me parece de una densidad eh, ese, esas fotos de Videla en, el, en, el, en la cancha de River, este, y los jugadores de fútbol que son jugadores profesionales recibiendo la copa de Videla, me parece de una densidad riquísima. Y por supuesto, volviendo a esto de, de, la, de los foros de discusión que aparecen en Wikipedia, y el, el, el nivel de detalle de la discusión historiográfica, de, de si le decimos genocidio, terrorismo de Estado, o crímenes de lesa humanidad, la historia reciente es específicamente, es especialmente compleja de abordar, naturalmente. ¿Por qué? Y porque nos vemos directamente afectados por eso. Tenemos familiares desaparecidos, tenemos familiares de amigos que, son, que están desaparecidos, en el caso de la dictadura militar. ¿no? Este, conocemos gente que, que, que, que viene de repente, conoces una persona que se llama Martínez Dios de apellido y, y, y no sabes si preguntarle qué onda, o sea, hay una serie de cosas que son muy, muy, muy late, están muy latentes, ¿no? las heridas están abiertas de lo sucedido en la historia reciente, en el caso del terrorismo de Estado, pero nos podemos parar en Bartolomé Mitre, escribiendo en las décadas de 1850 y 60 y 70 las historias de San Martín y Belgrano, cuando en realidad le estaba discutiendo a Rosas. O estaba dejándolo fuera a Rosas de una... De una eh, genealogía, donde su generación termina siendo la heredera de Mayo. Estaban haciendo lo mismo, por supuesto, sin, sin las herramientas profesionales que tenemos ahora. Mitre escribió lo que se le cantó y punto. <ríe> y, y logró una narrativa muy exitosa ante eso. Eh, volviendo entonces sobre, sobre el tema del método que tienen las ciencias sociales, y específicamente la historia, eh, Todas estas discusiones tienen que ver también con la interpretación de las fuentes. Ese es el método de la historia. Elaboramos hipótesis ¿no? y argumentos en función de las fuentes que hemos encontrado y, a veces, de las fuentes que hemos construido, porque la historia oral, que sirve para la historia reciente, es una fuente. Pero es una fuente con sus particularidades, porque la historia oral es una persona que está recordando algo que le pasó en su vida. Con lo cual, esa fuente tiene que ser tratada especialmente. Así como las actas del Cabildo de Mayo de 1810 tienen que ser tratadas de otra manera y así como una vasija debe ser tratada de otra manera. Son distintos tipos de fuentes. Ahora, si queremos hacer historia profesional, tenemos que hacer referencia a esas fuentes. Digamos. Ese es el método y ese es el, el, el espíritu eh, más nuclear, digamos, de lo que es la historia como disciplina. Este, que como decía, ese tema de, de las fuentes. Finalmente, dejando el tema de las fuentes para, para que lo labure mejor Cecilia, eh, hay una cuestión digamos que, que tiene que ver con, con el uso de Wikipedia en la escuela, este, nosotros tuvimos un encuentro con Wikimedia el año pasado, también muy, muy lindo, sobre este mismo cuadernillo, y hay una cuestión acá también que es, Wikipedia puede ser como utilizada como un objeto muy interesante para analizar estos términos, a ver cómo se escriben los artículos de Wikipedia, a ver cómo funciona esa discusión, a ver qué modificaciones se le hacen, mirar cómo se construye esa narrativa, ¿no? que es un poco esto que estamos diciendo, emula de alguna manera la necesidad de construcción de consensos sobre un tema. Al principio, cuando Wikipedia empieza a masificarse, por ahí ya para 2008, 9, 10, más o menos, en Argentina, había mucho resquemor de trabajar con Wikipedia. Porque decían, bueno, los chicos copian y pegan y yo no sé de cuál es la fuente que sostiene eso. Hoy en día, ya hay un desarrollo mayor, ha pasado tiempo y, y, y se ha refinado muchísimo eso. Con lo cual, en términos de rigor, uno puede decir que Wikipedia... Está bien, no es científico, por supuesto, pero en términos de rigor de, de lo que está analizando, está bastante digno como para laburar en la escuela. Lo que no hay que hacer en la escuela es, en todo caso, plantear consignas que puedan ser respondidas copiando y pegando de Wikipedia. Esa consigna está mal dada. Pero vale para Wikipedia y vale para un manual. O para el rincón del vago. O sea, si yo pregunto describa el modelo agroexportador, y eso está respondido en un párrafo de un manual de Wikipedia, del Rincón del Vago o del diario La Prensa, esa consigna está mal. Porque puede ser respondida copiando y pegando. Ese es el problema en todo caso. Wikipedia, en ese sentido, no ofrece novedades respecto de lo que ya existía. Ofrece novedades en términos de poder mostrar la cocina de cómo se fue construyendo eso. Cosa que no tienen los manuales. Los manuales tienen sus autores. Pero en un manual no está la discusión que llevó a que se eligiera poner, hacer referencia al IAPI del peronismo y no hacer referencia a otra política del peronismo. No está esa discusión en el manual, está lo que quedó. En Wikipedia tenemos lo que quedó y tenemos también todas las discusiones en torno a eso. Y tenemos la posibilidad, como es abierto, de seguir discutiéndolo y seguir refinándolo. Así que bueno, quería un poco este, hacer un, un recorrido por estas cuestiones que tienen que ver con la ciencia, cómo funciona Wikipedia, eh, la potencialidad que tiene, por supuesto, para, para su labor en el aula, muy fuerte porque efectivamente es mucho más amigable que leerse la historia este, Revolución y Guerra de Alperín y que es donde se plantea lo de, lo de la importancia de las invasiones inglesas para la Revolución de Mayo, es mucho más accesible. Así que, nada, nuevamente agradecerles. Y a, a todos ustedes, este, a Luli y a Flor, y bueno, ahora queda Cecilia para, para comentarnos muchísimo más sobre desinformación, chequeo de fuentes. Etc. Genial, Manuel. Antes de, de darle un segundo el pase a Ceci, te, te hacemos una pregunta que estuvo por el chat que nos parece que tenía que ver un poco con lo que venías diciendo. Eh, Fernando eh, pregunta, dice, la página web de la Secretaría de Derechos Humanos está desplegada en formato investigativo eh, y bueno, pasa el link de, de la página. Eh, dice, lo llamativo es que la wiki no refleje la información riquísima vertida en una página como esta. ¿Cómo pensar este desacople entre la información con la que se cuenta y cuánto de esta está reflejada en las entradas de Wikipedia? No sé si se, se entendió la pregunta ahí. Son un montón de cosas. Son un montón de cosas. Es una pregunta compleja. Por ahí también Martín iba, le, le, le comentó por el chat a, a, a algunas puntas también de la complejidad de la pregunta, pero bueno, lo que quieras retomar de ahí y para, para seguir con la conversación. Eh, bueno, a ver, se producen materiales todo el tiempo. Eh, en este caso, el, el terrorismo de Estado es, es un tema, digamos, muy acuciante y muy presente. En, en nuestra historia reciente y muy presente en términos de nuestra, de nuestra biografía. Algunas personas habrán nacido durante la dictadura, yo nací en 1979 pero no me acuerdo nada de la dictadura, pero sin embargo la dictadura es algo muy presente en mi vida, porque hubo políticas públicas que la pusieron en discusión, digo los, está nombrado también en, creo que en el cuadernillo, de bueno, los juicios por delitos de humanidad que se desarrollaron en la década del 80, quedaron suspendidos por el indulto en 1991 y después fueron retomados durante la década de los 2000. Entonces está presente esa discusión. En esa discusión y en esa política pública que de, se, en, en la que se decidió poner sobre el tapete el terrorismo de Estado, se producen un montón de materiales constantemente. Y si hay algo que tiene Wikipedia es que justamente es dinámico, lo decía, no me acuerdo quién en el video, es, perma, es dinámico y permanente, se mueve todo el tiempo. Entonces puede haber materiales que aparezcan digamos, de manera relativamente reciente que alguien no conoce, o que alguien, eh, eh, eh, a propósito, quiso omitir para poner a jugar eh, en el artículo de Wikipedia, pero está la opción justamente de entrar y meterlo a jugar ahí, y ver qué pasa en el foro de discusión. ¿no? Este... Sí, Manu, te sumo a algo que me parece súper interesante con esto que traía... El compañero es que. Y también el comentario que hizo Ignacio, que creo que, que también, perdón, Martín, que también aporta en el sentido de este. Esta página que está compartiendo el compañero, es una página que se publicó hace menos de tres semanas. La Secretaría de Derechos Humanos publicó esa página hace menos de tres semanas. De hecho, es muy reciente. Lo cual da cuenta también de que, en este proceso mismo que planteaba Manuel, de la construcción de la información, de la construcción de los consensos, de los espacios en los cuales se va a reflejar o no esas estadísticas, eh, que también son constantes en Wikipedia, no digamos corre por cuenta de quienes la están editando y quienes están haciendo seguimiento a ese artículo para actualizarlo. Estamos a un clic de distancia de poner editar y referenciarlo, digamos. Entonces creo que está buenísimo esto que, plantea, que plantean en el chat, porque pienso que que muchas veces eh, esa, esa experiencia se da en Wikipedia. Hay temas que obviamente están mucho más reflejados, porque si hoy vamos al artículo, por ejemplo, de los conflictos que se están dando en Colombia, o el conflicto que se está dando en Medio Oriente, vamos a ver que el nivel de producción de información, el, cómo se, se multiplican los artículos, o incluso mismo el los artículos sobre la temática de COVID en general en la Wikipedia, como decía Manuel, hay temas que están mucho más en debate actualmente, que son eh, actualizados en un segundo. Y por ejemplo, el caso este que planteé, pensándolo ¿no? también en esta dinámica, el caso de la, de la página de la Secretaría, que desde mi punto de vista como historiadora y como persona que investiga estos temas, me parece que es tremenda información la que tiene esa página, eh, y que era, era momento de tenerla centralizada, eh, se publica en un contexto donde quizás, si se hubiese publicado en alguna efeméride puntual vinculada al terrorismo de Estado, quizás ya estaba en Wikipedia. Es un poco también, leer cómo sucede el proceso de construcción de la información y también cómo, cómo se traduce eso en, en, en, la, en la actualización de la información en la Wikipedia. Así que creo que estos debates que traen son súper interesantes para llevarlos también al aula cuando queremos pensar este proceso. Vamos. Y un detallecito. Sí, perdón, sí. Manu. Dale, dale. No, que quedó una pregunta colgada en el chat, que no quiero dejar de responderla, que es, ¿qué significan los enlaces rotos? Eh, que preguntaron, porque justo vos mostraste en la discusión del artículo de la organización eh, del, del Estado, y mm, enlaces rotos eh, se hace referencia a enlaces a páginas web que están referenciadas en, la en el artículo, o están como enlaces externos, que están rotos, es decir, que están caídos. Muchas veces en los espacios de discusión de, de, de, la, de esos artículos, eh, hay personas que alertan de esos enlaces rotos para que se haga un trabajo de actualizarlos o de sacarlos en caso de que se cayó la página y ya no se puede acceder, o de recuperarlos. Así que van a encontrarlo en un montón de espacios de discusión, el aviso del enlace roto. Ahora sí, Manu. No, quería poner el ejemplo hipotético siguiente. Vamos a suponer que un historiador, una historiadora, por, por su propio trabajo y por su propia astucia, tiene acceso privilegiadísimo a un listado oficial de los desaparecidos emitido por, el, por, por quienes formaron parte del terrorismo de Estado. Vamos a suponer que aparece esa lista y, como funcionan muchas cosas en la historia, tiene que ver con el vínculo de, de un historiador con la persona que tiene la lista en un cajón. Eso pasa permanentemente, es parte del trabajo artesanal del historiador o la historiadora ir y vincularse con gente con la que uno no comparte, por supuesto, perspectivas sobre el mundo, pero sin embargo son una fuente de información importantísima. vamos a suponer que aparece esa lista. Un historiador, una historiadora tiene oro en la mano con esa lista. Y eso puede cambiar radicalmente un montón de cosas sobre cómo hoy pensamos el terrorismo de Estado en Argentina, y todo lo que hay alrededor, y las discusiones en torno al terrorismo de Estado, que es otra cosa. Entonces, si un historiador o una historiadora llega a esa lista, primero va a darle todo un tratamiento, va a publicar algo, va a empezar a laburar sobre eso, y eso va a tardar en llegar, efectivamente, por ejemplo, al artículo de Wikipedia. Porque tiene todo un proceso de tratamiento de esa fuente, que en ese caso sería brutal, digamos. Es todo un proceso de laburo y de tratamiento y de preservación. Entonces, y sí, va a tardar en llegar. En este caso está bien, es una publicación oficial, que está colgada en una página web, es algo mucho más accesible. Pero bueno, como dijo Luli, tiene tres semanas. Bueno, hacemos clic, como dijo ella, y se actualiza. Gracias, Manu. Genial. Eh, bueno, Ceci, te, te damos la palabra entonces para continuar y recuerden que cualquier comentario o inquietud la pueden ir dejando por el chat y vamos conversando por ahí. Gracias, Flor. Eh, bueno, primero felicitaciones por los 20 años, que siempre es lindo cumplir años de un gran proyecto. Así que felicitaciones y qué bueno que nos tocó Manu estar en ese día. ¿eh? Yo creo que eh, es, está bueno, justo justo cuando veníamos charlando con Manu eh, sobre este. Este encuentro eh, decíamos que justo caía el día del festejo, así que un honor y gracias por la invitación. Bueno, les cuento, voy a compartir pantalla sí, vamos a. No me voy por las ramas porque yo también soy de por irme por las ramas, así que, bueno, hoy eh, traje un poco, ay, puse compartir, perdón, vamos ahí. Ahí vamos, presentar. Ahí vamos. Eh, hoy un poco les traje también, eh, pensando y releyendo el cuadernillo, eh, esto de cómo investigar y qué pasa con la desinformación eh, en estos tiempos, y con el investigar y los contenidos desinformantes. ¿no? Eh, y creo que todos en, este, en estos momentos hemos escuchado eh, cosas sobre cómo se cura el coronavirus, eh, que, donde fue inventado, eh, no sé, alguna foto de alguna guardia, de algún hospital, eh, que no era una foto actual. Eh, todos estos ejemplos eh, son contenidos que son inventados, o, o bien tiene algún contenido falso, o que están fuera del contexto. ¿sí? Que es algo que, en realidad, como esta foto que puede llegar a ser de otro, de otro hospital, de otro año, y de otro país eh, está sacada de contexto, no quiere decir que eso no sucedió, sino sacado de contexto también es desinformación. Y en este sentido, eh, llamamos desinformación eh, precisamente a esos contenidos que circulan, eh, que tienen esa circulación, ya sea de autor desconocido, eh, o de, algún, de alguna figura pública, o de los mismos medios de comunicación, eh, que circulan, que no condicen con eh, la mejor evidencia disponible de la realidad si se quiere, ni tampoco eh, están diciendo algo verdadero, ¿sí? porque si es, eh, no, no están reflejando los hechos de la realidad. Y para pensar un poco qué es eh, cómo la educación puede ayud ayudar a contrarrestar la desinformación tenemos que tener en cuenta cuál es el impacto de la desinformación eh, en líneas generales. Y tiene que ver con este cuadro o este gráfico que, que, que, que es muy impactante eh, de cómo se viralizan eh, las desinformaciones y cuánto eh, poco ¿sí? podemos detectarla eh, antes de compartirla. ¿no? Fíjense en este cuadro que... Este, este gráfico que, que me parece que es sumamente potente, ¿no? que, que tiene que ver con esto, ¿no? Que alguna persona investigó la veracidad de esa noticia cuando la reenvió, una vez ya reenviada, o cuando una persona chequeó la información en fuentes oficiales, o cuando una persona cuestionó eh, esa información que le llegó, ¿no? Se preguntó sobre esa, sobre esa información. Estar atento. Mm, Lamentablemente ya no alcanza, ¿no? Eh, solo el 2% de los jóvenes pueden reconocer información falsa y, y no solo eso, hay casi el casi el 9% eh, pueden distinguir entre hechos y opiniones, que es un poco lo que trajo Manu también de hablar sobre qué sucede con los hechos y qué sucede con las opiniones, ¿no? Y cómo cómo ejerce, eh, aprender y ejercitar ese, esa habilidad en la lectura de la, de la información o de los contenidos que están dando vueltas. Hay como varias habilidades o tareas que nos tenemos como que empezar a aprender y a, y a, y a enfocar. Una es reconocer características de esos eh, contenidos desinformantes. Hay determinadas eh, características, tips, eh, donde los, nos, nos empezamos a, a, a tener, empezamos a producir alertas, es decir, alertas en, el, en cuanto a contenidos donde eh, el título es muy grande, eh, es llamativo, hay una imagen siempre en general acompañada de una imagen impactante. Eh, Hoy en día, la viralidad de cualquier contenido en redes eh, tiene un impacto enorme, eh, y muchas muchas veces, y lamentablemente, es, mm, son más las veces en que la viralidad de un contenido falso es mucho mayor que su desmentida, que su verificación, y eso hace que en algún lugar eh, no llegue eh, que ese contenido es falso. Distinguir de hechos, de hechos de opinión, es algo que es una habilidad que, que, que, que mantenemos en cada uno de los proyectos pensando en cómo enseñar a, a investigar, a, a, a, a comprender contenidos eh, en web. Tiene que ver con, eh, eh, ahora vamos un poco a profundizar en esto, pero tiene que ver con formular, formularse preguntas. ¿no? Eh, esto de dónde viene, cómo, cómo puedo contrastar lo que se está diciendo si es una creencia o no, si es lo que está diciendo el otro por su propio sesgo, o está contando eh, un, un dato, no identificar lo que es un dato en el discurso público. Luego, eh, la, la habilidad de poder evaluar fuentes de información, ¿no? que también trae un poco ahí Manu que, que contaba recién, ¿no? esto de, de poder entender cuáles son las fuentes de información y, en, y y por ejemplo, en los artículos eh, eh, de Wikipedia, entender dónde poder ir a buscar esas fuentes, en donde se buscó ese dato, que hace referencia debajo de los artículos muchas veces, para entender un poco de dónde viene. no Y que quizás ahí hay un dato, pero luego eh, buscando la, su fuente original podemos encontrar eh, la base de datos que lo conlleva. no eh, Y evaluar las fuentes también tiene que ver con, eh, distinguir fuentes oficiales, fu fuentes alternativas. En las técnicas de periodismo de datos eh, y fact-checking, el método que se usa para verificar, eh, ya sean eh, contenidos falsos, como el discurso público, eh, tienen estas diferencias entre fuentes eh, alternativas y fuentes oficiales, que ahora se las comento un poquito para eh, entrar un poco más en, en el tema de fuentes. Luego, reconocer cuán, cuándo no sabemos, y cuándo no se sabe. Eh, siempre decimos que no encontrar un dato, o no encontrar eh, datos que contrasten un hecho que queremos averiguar, también es un dato. Digo, Esto nos pasó varias veces en, en, en investigaciones eh, periodísticas y académicas sobre, eh, sobre género, que no se encontraba datos, y es importante también decir que no hay datos sobre determinados temas o determinados hechos, no donde la posibilidad de decirlo también brinda la posibilidad de que hay una vacancia para poder producirlo, ¿no? para poder empezar a incorporar esos datos. y Luego tenemos la parte de la búsqueda inversa de imágenes, que muchas veces parece una tontera hacerlo, pero es fuente de muchas desmentidas. Eh, cuando podemos tomar una imagen que nos parece que la vimos en otro lado o que eh, nos parece llamativa, ¿sí? eh, hacer una búsqueda inversa ya sea en un buscador como Google o como otros buscadores es súper sencilla y ahorramos, nos ahorramos de eh, difundir eh, información falsa. ¿sí? Eh, conversar sobre una desinformación eh, esto sucede, creo que a todos nos ha pasado, digo, yo siempre digo que tengo ahí un grupo, el grupo familiar, y siempre hay, hay, hay alguien de la familia que comparte cualquier cosa en ese grupo, ¿no? sin antes chequear o tener esa alerta, eh, y poder conversar, si, eso fue un, si lo que se envió fue una desinformación, poder tener eh, ese tiempo de poder chequearlo, y además, Brindarles datos de fuentes donde podemos decir, eh, esto no es verdad, ¿sí? o es sacado contexto. Eh, y hablarlo individualmente, eh, teniendo algunas eh, herramientas en base basadas a datos en el discurso, es sumamente importante. Eh, luego, reconocer las eh, falencias y sesgos cognitivos propios. Y acá es un punto también importante. Hay una charla de Guada de, de Nogués que también habla muy, muy específicamente de esto, ¿no? de cómo tenemos cada uno este sesgo de confirmación, en donde es muy difícil eh, separarnos de ese sesgo de creer, o sea, de, de traer las evidencias eh, de aquello que creemos, eh, y que es muy difícil salir de eso. Eh, por más que los datos nos digan muchas veces otra, otra información, ¿sí? otra, eh, o, otro, otro punto de vista. Eh, y en este caso, traía un poco, pensando un poco en el, en el cuadernillo que, que estuvimos eh, viendo en, eh, de Wiki, era como pensar un poco cuál es esa diferencia que hay, ahí hablábamos se habla un poco de, sobre Wikidata, y me parece importante tener como ese reconocimiento ¿no? de lo que es un dato, lo que es una base de datos, lo que son las fuentes, teniendo en cuenta que el dato eh, es una información concreta sobre un hecho, ¿sí? eh, que permite estudiar y analizar y representa eh, algo de la realidad. ¿sí? Eh, y que las bases de datos forman ese conjunto de datos eh, pertenecientes a un mismo contexto y, y que almacenados, eh, después uno puede eh, hacer diferentes, eh, también, cruzando diferentes eh, datos, puede tener información. Eh, y en este caso, eh, Wikidata eh, proporciona como ese fichero eh, masivo de, de data dura, eh, de todos los proyectos de Wikimedia, y que m, ayuda en el momento de investigar a también reconocer este, estas diferencias en los datos. Eh, un dato no solo es un dato estadístico, un poco como hoy decía Manu, volvemos a los, a los números a lo duro, pero eh, también datos eh, eh, son muchas otras cosas que, que no son solamente lo estadístico. Y, asocia mucho eh, eh, el dato a lo estadístico o a lo informático. ¿no? Eh, y lo, que, lo más eh, importante de Wikidata, me parece que tiene que ver con este cruce de información, y que, que, que la posibilidad de, de tener un procesamiento de la información más duro y global de todos los proyectos de, de Wikimedia, posibilita también tener un análisis de, eh, de muchos de los eh, de los datos que se constituyen eh, a, a, a, al interior del proyecto. ¿no? Eh, cuando hablamos de fuentes, eh, en el método de, de fact-checking, ¿sí? hablamos de dos tipos de, de fuentes, fuentes alternativas y fuentes oficiales. ¿sí? Los, las fuentes oficiales tienen que ver con las fuentes creadas eh, por el Estado, ¿sí? eh, que generalmente, o por algún organismo estatal, que tiene que ver con eh, muchas veces la masividad eh, del, de, de, de, del alcance, sí que quizás una fuente alternativa no lo puede llegar a tener, sin embargo, las fuentes alternativas muchas veces están más actualizadas que las fuentes oficiales, y eso eh, ayuda también a, eh, a poner en contexto ese dato. ¿no? no solo me quedo con unas fuentes sino que la, la diversidad de fuentes también hace poner con, eh, en contexto el dato, y ayuda a construir un discurso eh, con más evidencia. Eh, muchas veces lo que sucede, eh, las fuentes alternativas son como eh, son ONGs, son eh, que, que tienen que ver con temas más específicos, también pueden ser eh, eh, grupos eh, de investigaciones, eh, de universidades que se dedican a temas determinados y que ayudan mucho a... Eh, a poner en contexto ese dato que quizás o ese hecho que quizás necesita de mucho más eh, eh, de mucha más data para poder eh, clarificarlo para poder darle eh, mayor eh, robustez a la nota en el caso del periodismo de datos y por otro lado por otra por otra eh, eh, por otro lado podemos identificar en el discurso diferentes tipos de sesgos y opiniones y ahí creo que es el punto donde, cuando les decía, eh, no solo eh, no alcanza solo con, eh, con detectarlo, sino también alcanza con tener este tipo de análisis en, la, en, en entrenar la habilidad, o una de las habilidades que, que creemos que es importante en, en alfabetización mediática e informacional, ¿no? de poder entender eh, más allá de... Eh, Cómo es, es esto que me, me gustó el concepto que dijo Manu, esto de mirar cómo se construye, ¿no? un poco el mirar cómo se construye eh, un artículo de wiki también, eh, es como mirar cómo se construye la fuente, mirar cómo se construye el, el, la base de datos, ¿no? No, todas, no todas tienen la misma metodología, y tienen quizás diferentes, eh, abordando los mismos temas, no, to no todos toman el, la misma unidad de análisis, o la misma metodología en cuanto a la investigación. Todo esto da cuenta de poder eh, tener una mirada más eh, minuciosa y, y no tan global de, de algún contenido que puede llegar eh, a ser falso o desinformante. Les quería mostrar algo que en este caso traje un... Eh, creo que ahí veo un profe que, que estuvo mucho en los modelos de ONU, Alejandro. Eh, y que, que en este caso traje como este, este pequeño recurso que eh, ayuda un montón a, a pensar un poco más en, en poder distinguir estas, estos hechos de opiniones. Eh, cuando eh, realizamos un, un proyecto sobre modelos de ONU, eh, donde nos incorporamos a los modelos existentes, y en ese... Eh, incorporarse, hicimos que eh, parte de los, eh, de los adolescentes que estaban en, ese, eh, en esos eh, proyectos puedan ser chequeadores de los discursos de los demás, eh, pensando en un método como es el método que usamos en eh, fact Checking, donde hay determinados pasos en donde desandás eh, ese esa frase que se dijo, ¿no? donde podés contrastar con datos de diferentes fuentes esa frase que se dijo. Y eh, en este video lo que hicimos fue, en esto de mirar cómo se construye, es mirar cómo se construye un discurso, en el sentido de tomar algunas referencias y características de lo, todos los elementos que tienen ese, ese discurso, y poder diferenciarlas para luego poder hacer tu propio discurso basado, eh, basado más eh, en evidencia y en datos. Así que, si quieren, ahí voy a, voy a compartir. Esperen. Eh, en este caso, lo que mostrábamos era como la diferencia que uno podía encontrar, en, eh, o los distintos elementos que uno podía encontrar en un discurso público. ¿no? Entonces, eh, mostrábamos qué diferencias había entre hechos, opiniones, sesgos, y datos. ¿Y cómo poder hacer para construir un discurso basado en, en datos eh, y la posibilidad también de, de pensar en la construcción de, de ese discurso a través de ideas claves y que esas ideas estén fundamentadas en datos de diversas fuentes? Ese era como, eh, como en este pequeño video de dos, de dos minutos. Eh, tiene como muy eh, sintetizado la parte también de poder encontrar diferentes fuentes, tanto oficiales como alternativas, en este caso, eh, y de la importancia de sumar diferentes fuentes. Eh, eso era lo que les quería mostrar, igual luego tienen, les compartimos después la, las presentaciones, no, no va a haber problema. Esperen que vamos, a sacamos, ahí vamos. Eh, y en este sentido, lo que, lo que tenía que ver con, con fuentes, y con, con lo que hablamos, de porque mucho, mucho sucede esto de, eh, bueno, lo que está en, Wiki, lo que está en Wikipedia eh, es fuente oficial, fuente alternativa, qué tipo de fuente es, no y, y un poco es el, el desandar, y el, el poder mirar eh, la, la posibilidad de ver cómo está construido cada artículo. y eh, también hacer eh, foco en, en los linkeos de fuentes que hay para poder ir a las fuentes eh, oficiales o alternativas o, o los diferentes tipos de fuentes que podemos encontrar, también enriquecen la mirada no solo eh, de un tema a investigar eh, o de, de un tema a, a conversar o a debatir dentro del, del, del, de, del curso o, de, o con nuestros estudiantes. Creo que ahí me parece que el foco tiene que ver también con un poco lo que decía, lo que decía Manu, ¿no? De poder ver eh, qué hay, cómo, cómo ves la lectura, cómo, cómo pensamos la lectura y la construcción de esos artículos. Eh, bueno, finalmente solo les dejo ahí algunas, eh, algunos recursos que, que, les, que les puede servir eh, eh, de un curso de MOOC estamos haciendo sobre aprender y enseñar sobre coronavirus en este, con algunas estrategias que también tienen, llevan un poco a esto de las habilidades que tenemos que tener en cuenta a la hora de, las, eh, de combatir las desinformaciones. Eh, y el EduCheckMap, que es eh, un gran eh, repositorio de recursos de varios eh, fact-checkers del mundo y de organizaciones del mundo, que suman actividades sobre este tipo de, estos tipos de habilidades, eh, en lo que posibilita también eh, el tema de construir y de seguir digamos entrenando habilidades para formar el pensamiento crítico. Eso. Ahí vamos. Creo que fui rapidísimo, pero veo el chat que están con muchas preguntas. <risas> No, estuvo muy bien. Había bastantes comentarios de, de que estaban muy interesados en la presentación y en los recursos que ibas compartiendo, Ceci. Así que mil gracias. Después, como, les, como siempre hacemos, después les dejamos eh, los recursos para, por correo para que los tengan y los puedan ir viendo. Eh, no sé si hay preguntas, comentarios, por ahí podemos abrir el espacio para, para eso. ¿Dudas? Están agradeciéndose, Ay. sí. <risa> bueno. Yo voy muy rápido, ¿eh? perdón. No, <risa> bueno, no, no hay, hay que problema. Problema. Sí. Bueno, dice que es súper clara la presentación. Eh, bueno, por ahí siguen llegando otras felicitaciones. Eh, si alguien tiene alguna pregunta o duda, por ahí algo que haya quedado también de la primera parte para, para comentar. Dejamos abierto el espacio así lo seguimos conversando. Ah, mira, ahí ya arrancaron las preguntas. Ahí está. Sí. <risa> <risa> eh, bueno, eh, por ahí José dice, quisiera saber las fuentes de datos respecto a los jóvenes. Eh, ¿Cómo? Fuente, no, entendí. no entendí. Claro, ¿querés José explicarnos un poco más la, la pregunta al respecto? Eh, así podemos guiarte un poco mejor. Eh, Después Sergio dice, lo voy leyendo de a poco porque en mi Zoom está hoy funcionando así y no se lee nada el chat, perdón. Eh, Sergio dice, soy profesor de informática y con mis alumnos estoy dando el tema de búsqueda de información y le parece muy interesante eh, bueno, que, que trabajen con ese aspecto. Está bueno, es un tema que, que es muy necesario trabajar en cuanto a las habilidades con los jóvenes. Eh, bueno Muy interesantes las presentaciones. Y por ahí Fernando pregunta, ¿qué vigencia tiene Wikileaks? Eh, no sé si es una pregunta que podemos responder, eh, pero bueno, sí, sí es importante saber que digamos, el mundo wiki tiene un montón de diferentes variantes. Cuando uno habla de crear una página wiki o de, de un wiki, no todo está vinculado con los proyectos wikimedia, que son a los cuales Wikipedia... Eh, pertenece, y en realidad todo lo que fue Wikileaks, digamos no, no es algo que se llevó adelante desde Wikipedia, sino que tiene que ver con abrir las fuentes de información, y se utiliza la palabra wiki, más que nada por la cuestión de lo rápido y del acceso abierto, pero no porque tenga que ver necesariamente con Wikipedia puntualmente. Eh, pero bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más al respecto de eso, eh, Lío Ceci o Manuel. Sí, más que nada, eh, especificar que Wikileaks y el mundo wiki, vinculado al software media wiki y, wiki y wikimedia en general no tienen ningún tipo de relación. O sea, es fácil generar esa confusión porque está wiki adelante y eso puede generar confusión claro. siempre, pero no, no hay vínculo entre Wikileaks y el mundo wikimedia. Por ahí un poco en torno a, al, al problema del, del, del, del acceso a la información y, y el tema de las fuentes, Wikileaks es un problema interesante porque Assange fue el de Wikileaks, o era. Sí. Porque lo que hizo Assange fue meterle un agujero gigantesco a fuentes de información clasificadas. O sea, fuentes de información a las que no tiene que tener acceso eh, cualquier ciudadano, digamos. Gubernamentales, clasificadas, etc. Entonces le hizo un agujero a eso, y eso empezó a este, esparcirse por todo el mundo. Y eso es interesante también más en términos de los derechos este, que tenemos como ciudadanos, del acceso a la información, a informaciones críticas y clasificadas, eh, plantea un poco ese problema, más allá, por supuesto, de... Uh -huh. Porque hay, hay algunas cosas, eh, yo re, por lo que recuerdo, ¿no? No, no, no es un tema que maneje mucho, algunas cosas de Wikileaks, por ejemplo, donde se revelaban diálogos entre, entre funcionarios y empresarios de distintos países, yo, donde lo que estaban la información que estaban intercambiando era un bolazo atómico. Y, la, y, y quienes estaban intercambiando esa información daban por válido un bolazo atómico, entonces todo el mundo se enteró de que personas de muchísimo poder, que deberían manejar información hiper precisa, estaban haciéndose eco de esto que acaba Ceci, ¿no? de, un, de una, una fruta atómica, y a partir de eso decidían políticas públicas tremendas. Entonces es muy interesante, eh, en términos de, ese, de esos flujos de información, ¿no? Al final, esto que marcaba Ceci, de decir, bueno, estamos todos un poco expuestos, todos formamos parte del grupo, de algún grupo de WhatsApp, donde gente que tiene cinco posgrados manda un, re, un, un, un reenviado de WhatsApp donde dice, guarda, porque con, el, con la lavandina este, sos Superman, eh, Pensando que bueno, nada, tiene que ver con una poca capacidad, de, con una ca poca formación. Yo conozco gente con mucho posgrado y después lo, lo que revela Wikileaks es gente de muchísimo poder, haciéndose eco de informaciones que son lecturas sesgadas muy sesgadas, o este, estaba el chiste, el chiste que ponía Ceci no sé si en su. En su, en su en su presentación, es una noticia falsa. ¿Cómo es que es falsa? Si sí si sé lo que yo pienso. Digamos. Este, ese sesgo ¿no? de, de confirmación que buscamos todo el tiempo. Totalmente. Ahí hay algo que... Eh, José, ahí te entendí la pregunta y te la contesté en el, en el chat eh, cuando hablábamos de los, de, de los porcentajes de algunas investigaciones sobre el tema del acceso y del reconocimiento de noticias falsas en los jóvenes. Eh, después le, los voy a limpiar con el Digamos, yo solo, nosotros solo sacamos un, eh, digamos, ese, ese dato, pero les, les linkeo todo el, eh, toda la investigación. Eh, hay algo ahí que eh, me, Martín habla sobre la búsqueda de, de información, es una de las primeras habilidades digitales que les eh, debemos enseñar a nuestros estudiantes. Sí, y creo que en esto, eh, eh, creo que personalmente siento que muchas veces el investigar, ¿Sí? En la acción de investigar, cuando les, les, les, eh, eh, les proponemos, los invitamos a nuestros estudiantes a investigar, perdemos eh, eh, como el foco de las habilidades que, ten, que, que tenemos que enseñar en ese investigar. ¿no? Eh, como eh, que estaría súper interesante que dentro de la consigna, esto que me parece que eh, es como interesante de, de llevarlo a cabo, ¿no? que dentro de esa consigna también estén. Eh, esa habilidad de cómo hacerlo, ¿no? Y de cómo hacerlo y bien, que a veces es como eh, más allá de la guía de, de qué queremos investigar en cuanto a contenido, ¿no? Eh, y nada, creo que, y además creo que debería ser transversal, en el sentido, digo, eh, la búsqueda de información o la lectura de información eh, que tenemos hoy en día en cualquier tipo de, de, de web o de lugares, eh, blog y demás, eh, es necesario eh, que además reconozcamos, puedan reconocer eh, de, que, de dónde vienen, ¿no? Cuál es la fuente, cuál es el usuario, cuál es, eh, no como preguntarse es una de las habilidades que previo a, digo, ante el contenido es una de las habilidades que como que debemos entrenar totalmente. Y más con esta, en, estar inmerso en este en este mundo de información. Totalmente, ahí Adriana. Sí, estaba pensando... en el... Sí, Manu, adelante. Un comentario respecto a esto último que dijo Ceci eh, como contrapunto. Eh, indudablemente es un tema acuciante desde ya de, de la cultura contemporánea, la cuestión del chequeo de información, porque se ha masificado muchísimo y el acceso eh, se, ha, se ha masificado mucho, digo, el acceso a una cantidad de información bestial. Hay una estadística que dice que en los últimos no sé cuántos años, 10 años, se produjo más información que desde el neolítico hasta hace 10 años. Una cosa así, no me acuerdo la periodización, sí. pero O sea, hay mucha más información disponible, hay una cantidad de información disponible que es absolutamente inaceptable. Entonces, ahí por supuesto, sí, claro, eh, estaría buenísimo que todos supiéramos jerarquizar, buscar, refinar eso. Ahora, eh, pasa mucho en las discusiones justamente sobre la escuela, que bueno, entonces agreguemos esto, agreguemos esto, agreguemos esto, agreguemos esto, agreguemos esto, agreguemos esto y ahí hay una ecuación muy compleja, porque uh -huh. y entran, otro, entran en juego otras, otras dimensiones. Yo no sé si hay que entrenar el chequeo de información en la escuela. Uh -huh. Lo que sí creo, pero esto es un posicionamiento político-pedagógico, es que en la escuela tenemos que enseñar a desconfiar de los discursos, de todos los discursos. Entonces, esto también plantea problemas adicionales que tienen que ver con lo pedagógico estrictamente. Yo doy clase en escuela secundaria, y en escuela secundaria yo, me vuelve mucho esto, porque a mí, me, a mí me encanta dar clase y disfruto mucho la clase, más el aula que estar sentado enfrente de una computadora, pero... Me pasa mucho que hay algo de vampirismo ahí, porque yo disfruto mucho de lo que pasa en el aula, mientras los pibes se van enterando de que todo eso que ellos pensaban que era el mundo, no es real. Y que es mucho más feo y horrible el mundo de lo que ellos pensaron en su infancia. Entonces, uno tiene que enseñarles algo que a los pibes no les va a gustar. Que es enterarse de que el mundo les miente, en términos generales. Por supuesto, hay lugares donde no les mienten, que marcaba C, sino hay fuentes oficiales, que también pueden mentir, hay fuentes de ONG, que también pueden mentir, y hay fuentes de universidades, que también pueden mentir, pero en términos generales, le damos legitimidad, digamos, a ese tipo de organismos que producen información. Pero no es lo que está más accesible, lo más accesible es mi ley hablando en YouTube, digamos, para los pibes. Entonces, hay una cuestión pedagógica muy acuciante, que es, le tenés que esto que decía antes, les enseñamos que el mundo es feo y les miente, que hay lugares donde la confianza crece en la información, pero es difícil hacerlo llegar hasta ahí también. Entonces, es, es todo un gran problema. A mí me parece que independientemente, o sea, que, que, que más allá de que haya un, un espacio curricular que enseñe a chequear información, me parece que lo más interesante es llevar a nuestros alumnos y alumnas y alumnes por el camino de la desconfianza, sin, sin que eso sea un camino de tristeza y amargura, digamos. O sea, sin, sin dejar, tal vez, incentivando la curiosidad, esa es la cuestión. Zapere ¿No? Aude lo dijeron, no sé quién lo dijo, hace no sé cuántos años. Eh, eh, el hambre por, por, por conocer más. Dicho de manera positiva, lo, lo cierto es que eso se, eso se, se, se refleja en que los pibes se enteran de que el mundo es horrible. Pero bueno, son algunas cuestiones un poco para contrapuntear con, con lo que decías. No, y ahí, Manu, creo que yo creo que eh, esto de desconfiar eh, o de preguntarse, para mí es parte del chequeo, porque yo no puedo chequear algo si todavía si no, si no desconfío. Digo, quiero decir, lo tomo como, como parte, ¿no? Esto que yo ponía como preguntarse. ¿no? preguntarse cuando te llega un contenido, cuando estoy buscando un contenido, el preguntarse, el desconfiar, eh, tiene que ver con parte del chequeo. En el método de fact-checking, el primer paso, de que es la selección de la frase a chequear, tiene que ver con, eh, con, con esto. Primero, si es chequeable o no. Es decir, si, si es un hecho, o es una opinión o una creencia. Si es una opinión o una creencia, no la vamos a chequear. Digo, es lo que vos crees y no, no vamos a chequear las creencias. no pero sí, eh, sí, es, sí ref, eh, refiere a un hecho. Eh, en el caso del fact-checking, ¿no? estamos hablando de un, de un método eh, y una técnica periodística. Eh, y, en el, y, y en ese sentido, la selección de esa frase, cómo me llega a mí esa frase para el chequear, es la desconfianza, es preguntarme. Es como, en ese, creo que, eh, entiendo tu punto, me parece súper interesante, tampoco creo que tenga que, tenga que tener como... Eh, una, un espacio curricular propio, sino más bien eh, algo muy transversal, eh, porque chequear si información o preguntar si desconfiar, digo, no está solamente en las ciencias, digo. Eh, entonces, creo que ahí es como ampliar un poco el. Eh, por eso digo que para mí es una habilidad, habilidad transversal que va mucho más allá de, de lo que podemos enseñar en una materia, en un espacio curricular específico. ¿no? Eh, en eso, pero buen punto. Bueno. Mil gracias, porque creo que todo esto tira para un debate eterno, lo cual está buenísimo, porque surge de la idea de cuestionar Wikipedia también, es decir, a, a 20 años de Wikipedia, la cuestionamos y la pensamos y la, la territorializamos también, y creo que eso... Por eso me pare, nos parecía con Flor súper interesante que esta charla se dé hoy, porque viene como muy a, a, a pensar el corazón de la construcción del conocimiento desde todos los desafíos que tiene, como bien tanto decía Manuel al principio, poniendo los dos ejemplos de los artículos, como vos, Ceci, planteás en ese proceso metodológico de chequear los datos, que no, digamos, que no solamente tiene que, tiene que estar en Wikipedia, sino que tiene que estar en, en el proceso pedagógico que nos podemos plantear para, para, para hacer más accesible, y más verificable y confiable la información que, que brindamos, y también estar atentos y atentas a esto que planteábamos al principio, que vivimos en un mundo que, en donde, la información cambia constantemente, es súper dinámica, eh, muchas veces es muy violenta, entonces poder trabajarlo en, en, en nuestros espacios, desde el lugar que nos toca trabajarlos, en nuestro caso a Flor y a mí, eh, desde Wikipedia como eh, compañeras que acompañamos eh, el proceso de leer Wikipedia, pero creo que ah, como docentes también tenemos un poco esa, esa, esa herramienta a mano que está bueno eh, poder desarmarla, y eso es un poco la idea de estos seminarios, desde un montón de experiencias. La semana pasada lo veíamos con Cristian y con Julio, en el ámbito de las ciencias naturales, y, y, y, a, y llegábamos al mismo lugar, digamos, la importancia de, de las fuentes, eh, y cómo trabajamos eso en las aulas. Así que desde nuestra parte, mil gracias por estar. Esa es mi perra que me está invadiendo para que la saque a pasear después de mil horas de hablar de Wikipedia. Eh, y les agradezco mucho, mucho. Eh, nos vamos a encontrar el próximo, bueno, en algunos casos en, en otros territorios, eh, porque hay mucha gente que nos está acompañando en otros proyectos y que está acá presente, lo cual es buenísimo. Y en, en el seminario el próximo jueves, cualquier información que tengamos para compartirles, reconfirmarles, etcétera, va a ir por mail, como ya han recibido todo. Y cualquier cosa, nos, nos, las dudas que tengan o consultas, nos las hacen por ahí. Gracias Manu, gracias Ceci, gracias a Chequeado también eh, por, por estar, y bueno, nada, eh, que tengan un buen cierre de semana. Gracias, muchas, un placer. Muchas gracias a ustedes, un abrazo muy grande. Muchas gracias a todos.